¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores. Noticias del Mundo Hoy. Joe Biden prometió hacer pagar a Putin por los, por los ataques recientes de Rusia a Ucrania. Diplomático ruso advierte al norte y a los aliados de no sobrepasar la línea roja con el envío de armas a Ucrania. Percibimos las declaraciones de los líderes estadounidenses sobre su intención de apoyar a Zelensky con suministros adicionales de artículos militares, incluyendo los últimos modelos como una confirmación más del hecho de que Washington ha consolidado el estatus de parte del conflicto. El presidente Putin está fracasando en Ucrania. La OTAN dice que Putin está fracasando en Ucrania, pero también dice que si Putin gana la guerra, sería un peligro para todos. La batalla y la guerra en contra de las fuerzas rusas invasoras. Porque si Putin gana no significa solamente una gran derrota para los ucranianos, sino una gran derrota y un gran peligro para nosotros porque hará que el mundo sea más peligroso y nos hará más vulnerable a las otras agresiones Rusia dice que logrará todos los objetivos en Ucrania Ministro de Exteriores de Rusia deja en claro cuándo sería el momento en que Rusia se vería obligada a utilizar armas nucleares El presidente Vladimir Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que nuestra doctrina nuclear contempla exclusivamente medidas de represalia destinadas a evitar la destrucción de la Federación Rusa en ataques nucleares directos o el uso de otras armas que amenacen la existencia del mismo Estado estado ruso. Rusia lanzó nuevos ataques en las últimas horas a infraestructura crítica de Ucrania. Las fuerzas armadas rusas continuaron hoy con el ataque masivo por aire y mar con armas de precisión de largo alcance contra instalaciones de control militar y del sistema energético de Ucrania. El objetivo del ataque se logró. Todas las instalaciones designadas fueron alcanzadas. Se registraron ataques ucranianos a territorio ruso. Les agradezco toda la ayuda que han prestado. Es grande, significativa, pero el líder ruso que se encuentra en la etapa final de su reinado todavía tiene margen para una mayor escalada. Esta posibilidad es una amenaza para todos nosotros Confirmado, Fondo Monetario Internacional dice que a Rusia no le han hecho mellas las sanciones de Occidente y por el contrario los datos dan cuenta que sigue fortaleciéndose a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea <risa> Revés para Biden en Estados Unidos peso pesado de la política demócrata abandona el partido porque asegura que el líder y el presidente llevarán al mundo a una tercera guerra mundial con sus políticas y hay preocupación a nivel de mercado mundial de alimentos porque desde el Kremlin están analizando prohibir la exportación de cereales debido a lo acontecido con el puente en Crimea. Toda esta información en el nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias a todos ustedes y aquí está el contexto de las noticias. Comenzamos con la mejor información internacional. Saludo cordial para todos y bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas... Como ustedes, amigos de noticias de última hora, ya conocen, los eslavos asestaron duros golpes a la infraestructura crítica y militar de Ucrania y se van conociendo más detalles que son de importancia. La cifra dada a conocer por fuentes rusas militares son de 40 misiles y el envío de 20 drones contra el territorio de Ucrania, pero por el contrario, Occidente maneja otras cifras. Pero bueno, como respuesta al ataque en el puente de Crimea con un coche bomba, se habla también de la utilización de armas de precisión desde el mar Caspio. Se conoce por medios ucranianos que la cifra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 todas las instalaciones designadas fueron alcanzadas. El demócrata Joe Biden en las últimas horas se ha pronunciado en medios occidentales y le ha lanzado una dura advertencia al jefe del Kremlin Vladimir Putin luego de los ataques rusos al territorio ucraniano. El presidente Biden prometió que pondrá a rendir cuentas a Putin y ha exigido a Moscú que retire las tropas del país eslavo inmediatamente. Hace pocas horas, el líder demócrata del norte sostuvo una conversación telefónica con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky le expresó que seguirá proveyendo a Kiev de insumos militares incluyendo los sistemas de defensa aérea y volvió a repetir que Rusia pagará por el precio de esta operación condenando los bombardeos masivos. Cito las palabras del líder del norte, haremos que el presidente de Rusia Vladimir Putin y Rusia rindan cuentas por sus atrocidades y crímenes de guerra y suministraremos el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan a su país, juró Biden de otro lado, mucha atención porque esto es reciente lo dijo en las últimas horas el embajador de Rusia en Estados Unidos les hablo de Anatoly Antonov le ha mandado un fuerte mensaje y disiente al norte sobre los apoyos que se están entregando militarmente a Ucrania, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov invitó e instó este martes al norte y a sus aliados a no cruzar las líneas rojas en las que se está acercando y dejar de suministrar a Ucrania armas de tales que solo aumentan el número de víctimas y prolongan aún más el conflicto. Paralelamente, el diplomático ruso afirmó que las declaraciones de la Casa Blanca sobre sus intenciones de seguir apoyando a Kiev con entregas adicionales de pertrechos de uso militar confirman una vez más que el país norteamericano ha consolidado su estatus como parte del conflicto que se encuentra en curso. Percibimos las declaraciones de los líderes estadounidenses sobre su intención de apoyar a Zelensky con suministros adicionales de artículos militares, incluyendo los últimos modelos. Como una confirmación más del hecho de que Washington ha consolidado el estatus de parte del conflicto. El director de la OTAN, Jane Stoltenberg, hace pocas horas se pronunció al respecto de los ataques rusos a Ucrania y extraemos algunas declaraciones que suponemos son un desafío para Vladimir Putin. Que ha dicho el director del bloque militar que lidera Estados Unidos, hablamos de la OTAN, le ha dicho al mundo que luego de los sabotajes al Nord Stream 2, la organización ha tomado medidas para salvaguardar puntos críticos en los países aliados. Incrementaremos la protección de nuestra infraestructura crítica a la luz del sabotaje de los oleoductos Nord Stream y aumentaremos y sostendremos nuestro respaldo por Ucrania para poder continuar, para que ellos puedan seguir defendiéndose. El mismo director de la OTAN dijo en este discurso que Putin está fracasando en Ucrania. El presidente Putin está fracasando en Ucrania. Escuchen ustedes mismos, Stoltenberg le ha dicho a Putin que la anexión de los territorios ocupados más la retórica nuclear significa el escalamiento del conflicto. Su intento de anexión, de movilización parcial y retórica nuclear eh, irresponsable representa el escalamiento más significativo desde el inicio de la guerra. Stoltenberg se reunirá con el ministro de la defensa de Ucrania, Alexei Reznikov. Se reunirán en la OTAN en las próximas horas para ver cómo enfrentan los ataques masivos de Rusia a Ucrania. Discutiremos las necesidades urgentes de Ucrania. Doy la bienvenida a los anuncios recientes por parte de aliados que brindarán más defensas aéreas y otras capacidades a Ucrania, y espero que lleguen más entregas. Y saludo el apoyo de los aliados con más equipos para que Ucrania se defienda. La batalla y la guerra en contra de las fuerzas rusas invasoras.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 las amenazas nucleares veladas del presidente Putin son irresponsables Rusia sabe que la guerra nuclear no puede ser ganada bueno esto por un lado, ahora respecto a lo que estaba diciendo Stoltenberg sobre la ayuda militar efectivamente, reportan que Ucrania recibió armamento moderno en las últimas horas y se trataría según medios eslavos del popular Iriste, el sistema más moderno de la defensa que posee el gobierno alemán y que fue entregado el día martes cerca de la frontera polaco-ucraniana. Es el primero de los cuatro que le han sido prometidos de Alemania a Ucrania. El sistema Iris-T, que consta de un radar de seguimiento, un centro de control y una plataforma de lanzamiento con 24 misiles guiados por infrarrojos que puede repeler ataques de casas de combate, helicópteros y drones de un alcance de 40 kilómetros y una altura de 25 kilómetros y al mismo tiempo es capaz de interceptar misiles de corto alcance y misiles guiados. Rusia en las últimas horas, muchísima atención, dijo que logrará todos los objetivos de su operación en Ucrania, así también ha denunciado el país en dado actos de sabotaje de Kiev y asegura que logrará todo lo que se ha propuesto en su operación según el embajador de Rusia en las Naciones Unidas, estamos hablando de Nevencia, ha dicho que se están implementando todas las tareas establecidas de la operación militar especial y los objetivos se lograrán finalmente, dijo el lunes a periodistas y representantes permanentes de Rusia ante la ONU según Vasily Nevencia, las declaraciones llegan después de que en la misma jornada lanzara Rusia ataques masivos contra instalaciones militares de Ucrania de energía y comunicaciones en varias ciudades del país que dirige Zelensky en respuesta al ataque perpetrado contra un puente en Crimea. También el funcionario dijo que no podría entregar más información sobre los ataques, pero indicó que todo lo que sabe es que los golpes fueron entregados y que la parte rusa advirtió a los ucranianos durante muchos días y semanas, dándoles tiempo para que se abstuvieran de sus actos de sabotaje. Sin embargo, llevaron a cabo el sabotaje el sábado contra el puente de Crimea, que es una infraestructura civil extremadamente importante para Rusia. Analistas internacionales dicen que la movilización parcial del ejército de Rusia y el invierno que se avecina en Europa son dos factores que influyen en el conflicto en una segunda fase y a esto se le debe de sumar los problemas de la inflación, los precios de los combustibles adicionales que Ucrania luego de los ataques estaría impedido por ahora de proporcionar a los países de Europa energía para mitigar la escasez por el embargo al petróleo y el gas ruso. Y sigue siendo muy polémico y aumentan un poco las especulaciones en torno a la posible utilización de armas nucleares por parte de la Federación en el conflicto con los ucranianos. Pero hace pocas horas, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha dado declaraciones a los medios y ha dado indicios sobre en qué momento Rusia se vería obligada a utilizar este tipo de armas, según este artículo de Hispan TV. Rusia reitera que usará armas nucleares solo en el caso de una agresión que ponga en peligro su existencia como Estado. Esto lo dijo el ministro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 a impedir la destrucción de la Federación Rusa por medio de ataques nucleares directos o por otras clases de armas que pondrían en peligro la existencia misma del Estado Ruso. En ese sentido, recordó que el presidente ruso Vladimir Putin ha resaltado en ocasiones que en una guerra nuclear no podrá haber ganadores y no debe librarse nunca y que Moscú sigue cumpliendo de forma sistemática con el espíritu y la letra del tratado de no proliferación nuclear. Ante las acusaciones de que Rusia podría emplear armas nucleares durante su operación en Ucrania, el país ha puntualizado, el país de Putin ha puntualizado que no busca usar armas nucleares debido a que no hay amenaza de agresión con armas de destrucción masiva recientemente y hablando de el director de la OTAN, Stoltenberg, le ha dicho a Rusia que en caso de una guerra nuclear esta no puede ser ganada y lo nuevamente a Putin de irresponsable, pero el mismo Stoltenberg dice que no ve indicios de alguna amenaza nuclear por parte de Rusia es decir, se contradice y no debe ser luchada Estamos monitoreando de cerca las fuerzas nucleares rusas. No hemos visto ningún cambio en la postura rusa, pero estamos vigilantes. Por segundo día consecutivo, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado estas últimas horas ataques masivos de misiles contra instalaciones de infraestructura crítica en Ucrania, principalmente en centrales eléctricas. La andanada de misiles sucedieron días después de que una explosión afectara el puente de Crimea, lo que ha calificado por el mismo presidente Vladimir Putin de atentado terrorista perpetrado por Ucrania. Desde el Ministerio de la Defensa del Lavo se anunció que las ofensivas de la jornada se han llevado a cabo mediante uso de armas de alta precisión y de largo alcance lanzadas por aire y por mano y fueron dirigidas contra objetos del mando militar de infraestructura energética del país. Según Igor Konashenkov, todos los objetivos designados fueron alcanzados, recalcaron desde la misma institución. Durante la jornada se informó de una serie de impactos en regiones tanto del este como del país. Entre los objetivos alcanzados figura la central termoeléctrica de la Dysinskaya, en la región de Vinitsia, cuyo equipo energético resultó dañado. Asimismo, hay reportes de daños sufridos por las instalaciones de infraestructura crítica, que hicieron que, por ejemplo, por parte de la ciudad del Bob, quedara sin electricidad al tiempo que, problemas con el suministro de agua. Arde también una central eléctrica rusa en una provincia fronteriza. Según el gobernador de Belgorodo, está anunciando que fueron 2.000 personas que se quedaron sin electricidad a causa del ataque en la ciudad de Sevenkino. Una central eléctrica de la ciudad rusa de Sevenkino. Situada en la provincia fronteriza de Belgorod Está en llamas tras sufrir un ataque atribuido por el gobernador local a las fuerzas de Ucrania Los proyectiles dañaron el transformador de la subestación eléctrica Y más de 2.000 residentes se quedaron sin el suministro de electricidad Afirmó Vyasevlav Glakov en su canal de Telegram Precisando que el ataque no dejó personas afectadas ni víctimas Los daños según las autoridades los están reparando lo antes posible Aseguró el gobernador que actualmente en el lugar de los hechos Trabajan los servicios de emergencia, la policía y otros equipos de respuesta Luego, el mismo gobernador escribió que las Fuerzas Armadas Ucranianas reanudaron los bombardeos en las regiones impactando unas instalaciones actualmente fuera de servicio. De otro lado, escuchen este dato, creemos que les puede interesar a muchos. Pues escuchen muy bien porque el Fondo Monetario Internacional ha confirmado en las últimas horas lo que muchos analistas venían vaticinando y es el crecimiento de la nación eslava a nivel económico que ha sido inesperado por parte de las autoridades norteamericanas según las estimaciones que se esperaba de la economía rusa. Pues muchos esperaban que la contracción fuera del 8,1, otros hablaban del 15 y el informe da cuenta del Fondo Monetario Internacional que fue de 3,5% la contracción de la economía rusa esto debido a la facilidad con las que cuenta Rusia para poder buscar nuevos nichos nuevos mercados para vender su petróleo y su gas y a los precios que ellos lo imponen es decir al precio que eh, impone el mercado esto pues le está llevando a Rusia a poner un buen panorama en la balanza comercial respecto a sus directos rivales y países sancionadores hablamos de Estados Unidos y hablamos de los países europeos. Y escuchen, según el Fondo Monetario Internacional, dice que el país que dirige Putin es mucho más resiliente a la crisis que se está viviendo en el mundo a nivel económico, a pesar de todas y las 10.000 sanciones que le han impuesto por el tema de la ocupación o invasión o operación militar en Ucrania. Rusia ha salido avante, ha salido adelante porque ha sabido sortear su venta de gas o petróleo a otros países que le están ayudando en este tema. La economía rusa no sucumbió a los objetivos buscados por Occidente, que con las sanciones querían era prácticamente llevar a la quiebra a la economía de Putin y no lo han logrado Biden y la Unión Europea con todos los prospectos de sanciones para privar a Rusia de sus ingresos no han podido hacerle mella quienes tengan petróleo y gas ahorita quienes puedan comprarlo podrán salir adelante de esta crisis que se está viviendo en el mundo es literal lo que va a entender el informe entregado por el Fondo Monetario y deja mal parado el comportamiento de la economía de los Estados Unidos que es uno de los países que está recibiendo los coletazos de las sanciones al igual pasa con muchos países de la Unión Europea que están en malas cifras en este informe que ha sido entregado recientemente por el Fondo Monetario Internacional es decir Rusia sigue siendo indestronable con su oro negro y hace padecer al líder del norte pues sus previsiones respecto a volver su misera economía rusa pues con las sanciones no han servido hasta el momento para para nada. Y ojo a este dato porque el presidente Vladimir Putin está considerando luego de lo que pasó el fin de semana con los ataques en el puente de Crimea, frenar la exportación de cereales, incluso se habla de Occidente. Y este anuncio causa un poco de temor, sobre todo en el mercado alimentario mundial, sobre todo porque se viene el invierno a Europa y la esperanza de que se cedieran un poco las sanciones para el tema de las exportaciones, pues estaba teniendo luz. Pero ahora con este anuncio se complica aún más el panorama y hay que estar un poco pendientes de lo que es esta información. Vamos a cerrar con esta información que nos parece también que tiene mucho que ver. Con tinte de lo que está pasando con la guerra en Ucrania, pero esto se traslada a los Estados Unidos y se prevé que es un revés para el demócrata Joe Biden. Pues estamos hablando que una de las, digamos así, pesos pesados de la política del de Partido Demócrata en Estados Unidos, estamos hablando de Tulsi Gavar, deja el Partido Demócrata porque en las últimas horas dijo que Estados Unidos estaba arrastrando a la guerra nuclear al mundo. La información es la siguiente: muchísima atención, tómese un tintico y escuche esto. Esta información. La ex congresista estadounidense Tulsi Gavar anunció este martes que abandona el partido demócrata, formación que calificó de camarilla, elitista y adeptos de las guerras. Esto dijo la ex política. yo no puedo permanecer en el actual partido demócrata que se encuentra totalmente controlado por una carta amarillista elitista de belicistas impulsados por un renacimiento cobarde que nos divide racializando cada tema, que avivan el racismo contra los blancos y trabajan activamente para socavar nuestras libertades consagradas en la constitución, denunció Tulsi Gavar en un video publicado a través de esta plataforma. Quienes forman parte de esta élite son hostiles a las personas de fe y espiritualidad, demonizan la policía y protegen a los criminales a expensas de los estadounidenses respetuosos con la ley. Ellos creen en las fronteras abiertas, usan las fuerzas de seguridad para perseguir a sus oponentes políticos y sobre todo, nos están arrastrando cada vez más cerca de la guerra nuclear. Crítico la política. La política asegura que Estados Unidos necesita un gobierno del pueblo que trabaje por el pueblo y para el pueblo. Desafortunadamente el partido demócrata de hoy no lo hace, sino que representa un gobierno que es de y para la élite poderosa se lamentó Gavar instando a otros miembros moderados de esa formación a abandonar sus filas. Gavar, que aspiró a la nominación presidencial demócrata para las elecciones del 2020, ha venido alejándose cada vez más de las líneas del movimiento político, hasta convertirse en una crítica abierta del presidente Biden, al que acusa de echarle leña al fuego en dividir el país, informó la cadena Fox News. La excongresista también ha pronunciado reiteradamente críticas contra las guerras y las intervenciones de Washington para forzar cambios de régimen en otros países a comienzos de febrero. La exdemócrata afirmó que la administración Biden quiere que Rusia invada Ucrania para poder imponer sanciones draconianas contra Moscú y así beneficiar el complejo militar industrial estadounidense. Recorremos que detrás de esta dimisión del partido por parte de Tulsi Gavar también están las aspiraciones de la ex congresista. Pista demócrata que está buscando pista presidencial, pista como candidata presidencial para las próximas elecciones. Y esto se pone bueno porque vamos a estar muy pendientes de toda esta información. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga. Estás viendo noticias.